Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros, su revista diaria Diálogo Matutino. Y aquí tenemos con nosotros nuestra compañera ya en el estudio. Luciana Gensel, buenos días Luciana ¿Cómo Buenos están? días Hugo y buenos días para toda esta teleaudiencia que tempranito por la mañana se encarga de sintonizar el mejor de las mañanas el diálogo matutino para mí un placer y agradecer a Dios que me da la oportunidad de llegar hacia todos sus hogares a través de la grandiosa magia del televisor, buenos días para todos En el día de ayer el ex canciller bueno el canciller de la república el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a raíz de que participó en la semana aniversario dominicana en los Estados Unidos, participó en una, en una entrevista con CNN, fue una tremenda entrevista sin desperdicio. Vamos a escuchar esta entrevista. Un evento que reúne a diferentes sectores de la sociedad civil, tanto de la isla como de Estados Unidos, usted la está inaugurando, ¿cuál es el objetivo este año? Sí, precisamente hemos venido hasta acá para inaugurar este importante evento de la 25 quinta eh, edición de la Semana Dominicana en los Estados Unidos. Y esta mañana iniciamos en nuestra embajada con el enlizamiento de la bandera. Luego sostuvimos un gran encuentro, una conferencia en la Cámara Americana de Comercio. Y la importancia de este evento es que ha logrado una asociación pública, privada, efectiva aprovechando la fortaleza y la voluntad del Estado junto a las capacidades eh, técnicas, económicas y profesionales del sector privado, que son los responsables de llevar a cabo eh, esta semana aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo describiría el momento en el que, por el que pasa la relación de Estados Unidos con su país, con la República, y cuáles son sus metas al frente de la Cancillería? Bueno, nosotros con los Estados Unidos tenemos una relación eh, de muchos años, más de 100 años, hemos sostenido relaciones políticas y comerciales, y hoy es nuestro principal socio comercial. Eh, sin duda que queremos fortalecer ese proceso de relación, profundizar el comercio, la inversión, y parte del evento que hoy inicia eh, procura precisamente ese objetivo. O sea, nosotros entendemos que con nuestro principal socio, en un volumen de 11.335 millones de dólares, donde Estados Unidos exporta a República Dominicana unos 7.200 y nosotros unos 4.135, pues una balanza que favorece a los Estados Unidos y el acuerdo eh, del Tratado de Libre Comercio, el Dere-Cafta, que ofrece beneficios a ambos países. El presidente Trump ha dicho, quiere revisar los tratados, entre ese estaría una suma el, el Dere-Cafta, pero... También hay un tema clave, es migración. Los dominicanos, una población muy importante en Estados Unidos, una comunidad muy bien representada en este país. ¿Qué tan preocupada está su gobierno de lo que puede hacer este gobierno que ha anunciado y está implementando una línea de mano dura? Bueno, nosotros, tal como tú señalas, tenemos una presencia importante de 1.8 millones de dominicanos en los Estados Unidos. Sobrepasa el 15% de nuestra población. Y para nosotros, eh, la protección a nuestros dominicanos, nuestros ciudadanos, a nuestra diáspora es muy importante. Y en el sentido de, de migración hemos ofrecido a través de las embajadas y los consulados el soporte y el apoyo a los dominicanos residentes aquí en los Estados Unidos. Yo creo que nosotros debemos esperar eh, cómo se proyecte la administración del presidente Trump. no, no hemos, querido, hemos querido ser prudentes, no hemos querido tomar iniciativa, eh, sino precisamente nuestra visita se corresponde con querer eh, profundizar esos lazos de relaciones políticas y económicas con este importante socio que tenemos, que son los Estados Unidos. Y por un lado está el tema de la, la, la migración de dominicanos a Estados Unidos, es muy importante, y una comunidad, como decía usted, ya casi eh, dos millones pero también tienen ustedes un tema en donde la CIDH ha criticado, el Departamento de Estado ha criticado el tema de la presencia de haitianos en República Dominicana y de personas que nacieron en la República, pero que eh, por un fallo no tienen la ciudadanía. ¿Cómo van a afrontar eso y, y qué respuesta le trae usted a esas diferentes instancias que están preocupadas por el tema? Fíjate, nosotros tenemos hoy las mejores relaciones con el vecino país de Haití. Evidentemente, eh, ambos respetando nuestras constituciones y nuestras leyes. Y a, a, eh, tan pronto nosotros asumimos la posición de ministro, el 30 de septiembre, apenas 14 días, visitamos Haití y logramos avanzar en nuestras relaciones tanto comerciales como también en nuestras relaciones políticas. La semana pasada recibimos en la República Dominicana al canciller haitiano Antonio Rodríguez y pudimos obtener y establecer una agenda que realmente eh, va a procurar implementar todos estos temas, tanto del comercio como de la migración. Se tocaron todos los temas. Recibimos por parte de ellos una 11.000 libretas de pasaporte como parte del proceso de regulación de extranjeros en la República Dominicana, un programa que el presidente Danilo Medina solamente aportó más de mil millones de pesos a favor de los ciudadanos haitianos en procura de establecer las regulaciones correspondientes. Y en ese sentido yo estoy optimista en lo que ha sido y lo que va a ser nuestras relaciones con el vecino país de Haití y ambos hemos entendido la necesidad del respeto a nuestras constituciones y a nuestras leyes. En el tema regional, la OEA está pendiente esta semana, se daría la fecha para convocar a una sesión eh, del Consejo encabezada por cancilleres. Usted asistiría a esa reunión, se habla del 22 de mayo con posible fecha para definir el tema de Venezuela y lo que está ocurriendo en ese Mira, país. La posición de República Dominicana con la situación de Venezuela eh, ha sido eh, muy reiterada en el sentido de que nosotros entendemos que la vía de solución es el diálogo que ninguna solución sin la participación de las, do, de las dos partes va a tener una salida viable y estable. Y nosotros seguimos apostando al diálogo, entendemos que se debe retomar una agenda democrática, que se debe respetar los derechos humanos, que cada país tiene su propia autodeterminación, pero que tiene que hacerlo bajo el contexto de la constitución y las leyes de su país. Y en ese sentido, nosotros lo que recomendamos es retomar esa agenda democrática, calendarizar los procesos pendientes y hacer un acuerdo entre ambas partes que sea definitivo para beneficio del pueblo venezolano. Acaban de presentar en el Senado un proyecto de ley que busca enfrentar lo que, la crisis en Venezuela. Y, y entre lo que proponen es ayudar al Caribe, incluye a República Dominicana, a lograr una independencia energética, que Estados Unidos se comprometa a eso. ¿Qué tanto puede pesar eso en... en eh, cambiar la dinámica de la discusión y en eh, buscar un consenso que busca Estados Unidos, pero que Venezuela eh, tiene una posición distinta y tiene un peso distinto en la región. Yo creo que eh, la solución más urgente es a través de un diálogo entre las partes, apoyado por los países eh, de la región, y en ese sentido nosotros hemos manifestado nuestra disposición. Eh, extender una situación a aprobaciones de leyes eh, no es posible en este momento con la situación realmente que eh, se está viviendo en el hermano país de Venezuela. Nosotros estamos en la mejor disposición de procurar precisamente ser parte de, de, de, ese, de ese diálogo que pueda ser constructivo y definitivo en la, en la solución de la problemática eh, venezolana. Para terminar, ministro, ¿cuál es su prioridad como canciller? ¿Cuáles son las prioridades de política exterior de la República Dominicana en este momento? Está usted en Washington, está pendiente de reuniones con este gobierno eh, que acaba de entrar en, en, en, de asumir hace un poco más de 100 días. ¿Cuál es su objetivo como canciller? Bueno, además de profundizar el diálogo político con los diferentes países, nosotros hemos entrado en una diplomacia comercial, atendiendo fundamentalmente a lo que son el comercio, la cooperación y las inversiones. Y en ese intercambio de bilateral o multilateral que podamos nosotros introducir en nuestra gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores es que vamos a lograr beneficios concretos para nuestro país y para nuestros también relacionados países con los cuales mantenemos excelentes relaciones. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, hay que resaltar que como canciller